No hay veces que sienten que la industria de los videojuegos se está estancando. Hola chicos, soy Green Retroman y en realidad no han sentido que los videojuegos siempre se están haciendo de la misma manera. No me malentiendan, siempre hay buenos juegos, hay siempre juegos que estén sacando nuevas cosas, nuevas ideas, hay muchísimos buenos juegos independientes pero en realidad no tienen la misma capacidad como los juegos grandes, como los triple como Mario Bros, como Call of Duty. Siempre son los mismos y, y la verdad, los videojuegos de los independientes siempre se están basando en lo que hacen los grandes. Si los grandes hacen juegos de disparos, de muerte, de guerra, de destrucción, no todos los juegos independientes, pero sí la gran mayoría van a seguir esa gran regla, ¿y por qué? Porque funciona. Por desgracia funciona y cuando se hacen otro tipo de cosas, entre los mismos jugadores nos decimos No, no, no, ese tipo de juegos no me gusta. No, no, no, ese tipo de juegos no es un videojuego porque yo a quien le doy golpes, yo a quien le doy de disparos. Pues no, de eso no se trata todo el tiempo. Podemos hacer otro tipo de juegos sin llegar a la violencia sin estancarnos en un tipo de juego, como que todos los juegos sean de plataforma, que todos los juegos sean de disparos, que todos los juegos sean siempre de la misma manera. Y hoy lo que les vengo a enseñar es que hay muy buenos juegos, ya sean independientes o AAA, que han intentado hacer un cambio en la industria para que no se sienta todo el tiempo lo mismo. Alguien que experimente, alguien que haga más cosas. Porque si no, vamos a seguir jugando los Call of Duty de siempre. Los FIFA de siempre Lo siento, sé que hay gente que les gusta el FIFA y el Call of Duty Hay muchos buenos Call of Duty y Fifas, Pero no creo que sea tan necesario para que saquen uno al año O más Y otros que me van a odiar, perdón, pero... ¿Tantos Pokémon? Deberían de mejorar un poco Darle vuelta a la rueda y decir Mira, esto es algo nuevo y podemos mejorarlo como lo que están haciendo los de Temtem, es más o menos lo que ya se venía haciendo con Pokémon, pero mejorado. Y a los mismos fans les gusta, aquí les voy a dejar unos links de todo lo que estoy hablando. También si conocen buenos juegos que yo debería conocer, o si me estoy equivocando en algo, por favor, díganmelo en un comentario para poder crear un debate. O si en el siguiente video lo podemos hablar, pues también estaría muy bien. Y no digo que yo sea un erudito y digo, ay, sí, me encantan este tipo de juegos. Yo solo juego este tipo de juegos. No. Si conocieran también los juegos que tengo, pues, todos caemos en lo mismo. Como Monster Hunter, me encanta el Monster Hunter. Comencé con Monster Hunter 3, todavía tengo el 4, el Monster Hunter Generations. También quisiera el Monster Hunter World, pero mi compu no creo que dé para eso. Y pues voy a explotar si es que lo hago. Aquí hay unos buenos juegos que les voy a recomendar. Uno se llama The Graveyard. Se trata de una señora que está en un panteón y va caminando hasta llegar a una banca. En esta banca después se sienta, reflexiona y se escucha una música. Es más como esta señora vaya a morir. Y ya, este juego te dura como unos ¿qué? 10 minutos. Si es que estás buscando más, como entras a otros pasillos, caminas por otros lados, pero en realidad no es mucho y es una gran forma de experimentar que los videojuegos también son arte, tienen otro tipo de cosas, nos pueden ofrecer más detalles. También está ya como juegos AAA A, el Katamari Damachi que es un personaje que agarra una bola que creo que le llaman Katamari entonces Lavarro va haciendo esta bola más grande que se va llenando de cosas que se va encontrando en una recámara, en una cocina y no vayamos tan lejos, también los ojos de Hideo Kojima con el nuevo Death Stranding eh, en realidad están muy bien Sé que no es lo que busca la industria, tal vez sea aburrido, tal vez sea un walk simulator, pero al menos está haciendo algo para que la industria no se estanque y no sigamos haciendo lo mismo de siempre, que podamos llegar a entender otro tipo de videojuegos, que no nos quedemos siempre con los mismos tipos, que si tal vez si no queremos comenzar a jugar juegos experimentales como walk simulators, como everything, the graveyard, Stanley Parable. 30 Flights of Loving, son uno de los juegos que yo tengo Pero si nos ponemos a investigar un poco más Para decir, mira, pues este juego tal vez no me gustó nada Pero vaya, pues tiene detalles que me gustaría ver en otro juego O pues puedo, si eres un desarrollador de videojuegos Pues dices, ah, mira, pues esto en el Walk Simulator me gustó para ponerlo en el mío un ejemplo muy bueno es Final Fantasy, en donde hay una parte donde estás en el parque y en ese parque cuando vas caminando pues puedes pasar encima de las llantas simplemente porque es divertido. Siempre es bueno regresar a buscar qué otro tipo de cosas hay porque creo que tanto ustedes como yo pensamos que los videojuegos son un arte. Pero si siempre se quedan en lo mismo, pues no vamos a avanzar para ningún lado. Y es lo que le pasó a hace muchos años en la pintura, por ejemplo. Intentaron hacer realismo, de repente llegó a la fotografía y es como pues, ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora empezaron a, hacer, a jugar con los colores Que empezaron a jugar con perspectivas A hacer cosas muy extravagantes Llegó llegó gente muy rara Entonces podemos hacer también eso nosotros Y si ya lo han hecho pues En los comentarios si quieren pueden ponerme Qué tipo de videojuegos ya han jugado Que sean muy extraños Tal vez un videojuego que solo han jugado ustedes Que crean que los demás no Entonces si quieren pueden ponerlo Y podemos hacer una gran plática O hablarlo para el siguiente video si les gustó este tipo de videos, por favor denle like y pueden comentármelo para que pues, podamos seguir haciendo videos así. Suscríbete para que puedas ver más cosas mías, activen la campanita para que vean cuando yo subo video y los espero para el siguiente video. Antes de que se me olvide, Monchazo me pidió que le mandara saludos, así que, ¿qué onda Monchis? Nos vemos chicos, bye.